Eh, ayer, como todos los chilenos, estaba pasando la, la Navidad en, en nuestra casa, en, en el borde costero. Y eh, en, en la mañana, eso, de las 7 de la mañana aproximadamente, eh, fui alertado por parte de un vecino que me indicaba que, que su esposa, que se encontraba en etapa de gestación, eh, se encontraba siendo asaltada eh, al interior de su inmueble por una, por una persona de sexo masculino. Eh, frente al requerimiento, frente a los, frente a los gritos de auxilio, eh, me cambié rápidamente y abrí mi ventana y salí por la terraza para prestar la cooperación a este vecino. Y logramos eh, la detención de este sujeto, que era una persona eh, extranjera, nacionalidad venezolana, eh, el que se encontraba indocumentado y quien había señalado que había entrado por alguna por alguna parte de la frontera, no, no indicando específicamente el lugar. Eh, lo lamentable bueno, de, todo lo, de todo el procedimiento procedimientos es que el imputado, mediante un arma cuarto punzante, eh, amenazó de muerte a, a la víctima, al hombre, para que le entregara el dinero. Eh, y al darse cuenta que no había dinero, o que no quería acceder a hacerle entrega del dinero, eh, procedió a, a, a, a colocar su, su cuchillo eh, en el vientre de la mujer, eh, indicándole que si no entregaba el dinero, iba a matar a su agüita y, y a la mujer. En el entretanto, que esta persona, este imputado, eh, tomó una mochila y empezó a echar, a echar los, los enseres más valiosos, eh, la víctima logra escapar y, y bueno, y, y teniendo conocimiento que yo soy carabinero, corro hasta mi casa y, por lo tanto, yo tuve que prestar la cooperación respectiva.